Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Rayo Cruz. Bienvenidos al curso de Zapoteco. En esta ocasión aprenderemos los números en Zapoteco. Vamos a conocer los números del 1 al 100. Vamos a explicar algunas características de los números en Zapoteco y cómo funciona el sistema de numeración zapoteca. Los zapotecas usamos un sistema de numeración vigesimal. Es decir, contamos en unidades de 20 y no de 10 en 10 como en el sistema decimal que usamos en español. En nuestro caso, primero tenemos 20 unidades, después en cada veintena cambian los nombres de los números y así vamos repitiendo las unidades y de 20 en 20 cambiamos la forma de denominar los números. Tibi, 0. Tú, 1 chupa 2 tsuna 3 tapa 4 gayo 5 chupa 6 gaje 7 shuno 8 ga 9 chi 10 chineh 11 chinu 12 chinu 13 chida 14 chinu 15 chijupa 16 chini 17 chiruno 18. Chena, 19. Gala, 20. A partir del 21 cambia la denominación de los números. Ahora vamos a repetir las unidades del 1 al 19 y vamos a agregar la palabra Urua. Urua es la palabra que nos indica que estamos contando la segunda veintena. Vamos a repetir del 1 al 19 para llegar al 39. A partir del 40 cambia la denominación. Por ejemplo, tu urua, 21, chupa urua, 22, tsuna urua, 23, tapa urua, 24, chi urua, 30, chi urua, 30. Y así hasta llegar al 39, que es chena urua. Para el número 40 usaremos la palabra chua. Chua es únicamente para decir 40. A partir del 41 hasta el 59, vamos a repetir de nuevo las unidades del 1 al 19, pero esta vez vamos a agregar la palabra un, esta palabra nos indica que estamos contando la tercera veintena, del 41 al 59, se repiten las unidades y se agrega la palabra un, por ejemplo, tu un, 41, chupa un, 42, tsuna un, 43. Tapaún, 44, Gayún, 45. Chium, 50. Chenaun, 59. Chenaun, 59. 60, se dice tsunalala, tsunalala. Tsunalala quiere decir literalmente 3 veces 20, tsunalala, 3 veces 20. A partir del 60 cambia la estructura para nombrar los números. Ya no vamos a repetir las unidades y luego agregarle una palabra, sino a partir del 60 vamos a repetir la palabra 60, o sea, Tsunalala. Vamos a repetir Tsunalala y le agregamos las unidades. Esta vez las cosas cambian. Es lo contrario de lo que hicimos antes de 60. Primero poníamos las unidades y después agregamos una palabra que indica la veintena. En esta ocasión, Vamos a poner primero la veintena, pero además, aquí también vamos a usar una conjunción. Esta conjunción es la palabra yu. yu. Por ejemplo, Tsunalalayutu, 61. y uno. Tsunalalayuchupa, sesenta y dos. Tsunalalayutuna, 63, Tsunalalayutapa, 64, y cuatro. Tsunalalayugayu, sesenta Sunalala y 79. Y así llegamos al número 80, que en Zapoteco se dice Tapalala. Tapalala quiere decir 4 veces 20. Tapalala, 4 veces 20. Tapalala, 80. Del 81 al 99, vamos a seguir la misma estructura que del 61 al 79. Es decir, ponemos la palabra Tapalala, conjunción y la unidad. Tapalala 81. y chupa, 82. Tapalala 83. Tapalala 84. Tapalala yugayu 85. Tapalala 90. Tapalala 99. Tugayua 100. Para decir 100 usamos la palabra tugayua. Tugayua 100. Hasta aquí nos quedamos con los números. Te invito para que veas nuestro próximo video donde aprenderemos palabras relacionadas al maíz.